Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ustedes me conocen, Diamante Bigs en la casa Bueno mi gente, en esta ocasión vamos a hacer un beat durísimo Un beat de reggaetón, estilo Jay Willy, el alcángel Una grasa mi gente, así que quédense para ver el proceso Bueno, prácticamente el beat ya yo lo tengo hecho Pero yo les voy a mostrar les voy a mostrar cuál fue el proceso Y los detalles que utilicé para hacerlo Y el beat, ustedes saben, lo vamos a dejar aquí en la descripción Para que lo usen no lo descarguen Un beat de reggaetón, buenísimo No lo intenten en casa es algo extremadamente loco Así que vamos allá, quédense conmigo para que vean el proceso Bueno, mi gente, miren, aquí tenemos el beat Este es el beat, mírenlo ahí, pra. pero primero, antes de escucharlo Vamos a ver cómo fue que lo hicimos Tranquilo, no se apresuren Mi gente, lo primero que hicimos fue, miren, esta melodita Miren cómo suena Esta melodita chula, suena heavy, heavy, nítida Un flow, mirenla aquí para que la puedan copiar Miren cómo está, marcándolo me entiende, tan en fa mayor la melodía, fa mayor. Miren, ahí la melodía, tan, esa es la melodía, B. Entonces, lo segundo, mi gente, lo segundo que hicimos fue, esta, le metimos este vocal shock, mirenlo aquí, miren cómo son esa lindura. Esto fue fácil, mi gente, hacer ese vocal show eso lo único que hicimos fue miren, cogimos esta este vocal show aquí cogimos ese vocal show y lo cortamos mi gente, ese fue el proceso lo cortamos, tan entonces aquí la segunda melodía es esta, mirenla aquí tan ve, esta es la segunda melodía que viene entrando aquí Mire, entra aquí con esto con este con este loop. entonces, con esa melodía con ese loop y la primera entran aquí, mirenlo ahí que duro suena eso mi gente. entonces aquí entra esta guitarra aquí entra esta guitarra miren la ahí durísima entonces entra ahí mi gente ve entra aquí y aquí este es... ¿usted escuchan como un aquí miren este suit es suite aquí, mi gente, esto es un ese es el mismo el mismo look, este, pero lo, le hicimos una reversa, me entiendes? le hicimos una reversa ahí, para que entre así y el bajo también, mi gente, que no puede faltar ahí entra el bajo, miren cómo suena Eso fue fácil, mi gente, fácil. Y con este loop de MIDI, MIDI latino que tenemos por ahí, ya me entiendes? Entonces ahí entra. Ahí. Aquí le dejamos un espacio Un espacio para que suene así Y aquí mi gente Aquí vuelve Y le metemos el otro loop del inicio Ahí entre el verso mi gente Ese es el verso yo te quiero robar, tú quieres ser amor pa' mí Yo te quiero bailar, tú estás pa' mi Entiende, Esta es la parte del verso Y yo sé que tú estás pa' mí No que yo de eso baby Yo te quiero robar porque yo soy un hombre se repite el proceso. Bueno, mi gente, eso fue todo, el proceso fue sencillo y espero que les haya gustado como fue que realicé ese vídeo de reggaetón. Así que yo le voy a dejar ese proyecto ahí de ese, de ese beat, el proyecto FL se lo voy a dejar en la descripción del video para que practiquen y lo utilicen, mi gente. El vídeo es suyo, un regalo de mi parte, Diamante Bix. Así que les pido que se suscriban, compartan y sigan apoyando el contenido, mi gente. Diamante Bix, hasta la próxima. Thank <laughs> you.